Venga, empezamos aquí siendo y Porque hablo como un español. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! bueno, empezamos aquí siendo un chiquitico. Ay, indica <risa> Pero bueno, vamos a darle. Vamos a empezar comiéndonos algo. No yo quiero, No quiero atacar porque atacando soy muy malo. ¡No! Ese moradito, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Que te quieto, qué te quita Te imagino que no. Uh, uh, uh, uh. Fácilmente. Por ejemplo, este, este amarillito que uh, tengo. Uh, uh, uh, uh, uh. Casi. No murió. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no murió si me tocó? A ver, tú, pequeño, no puedo morir por ese pequeñito, como no? Tengo que matarlo, si no me voy a sentir muy noob. ¿Qué? Uh, uh, uh, uh. Eh, tú, tú, tú. No, no, no, no. Amigo, ¿cómo hizo eso? Venga, el novia explicación, solo solo que yo era el que tenía que, el que ganar, es algo obvio. Pero bueno, vamos por el segundo intento. A ver, ay pobrecito, miren a este lo encerraron aquí ¡Me llamo Henry, ayúdame por favor! Y puede que te muera, tú tienes rojo, sí ¡No! <risa> ¿Cómo no voy a matar? No quiero correr mucho porque creo que se me cagan <risa> ¡No, no! ¡Más, más, más, más, más, más! ¡No, se Véngale ¿Cuánto tengo ahora? Tengo 3.000 puntos Vamos a intentar agarrar a este naranjadito Que la verdad sería una buena presa ¿no? A ver, a ver Ah, te asustaste, te asustaste Claro que te asustaste Uh, lo encerré, lo encerré Ay, Dios mío Este es mi primer encierro Mi primer encierro, en serio Y fue el más rápido también Ahora, ¿dónde se fue la gente? ¿Dónde se fue la gente? No se asusten. ¿Pero qué onda? Ah, sí, ahora cuando tengo posibilidad de comer, ya no hay nadie. Víngale, por favor, por favor, ¿dónde hay gente? Ah. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. <ríe> ok, aquí comía, aquí comía, aquí comía. Ok, vamos contigo, vamos contigo, vamos a resolver ese lío contigo. Oh, su máquina. Ya, pues, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Olvídalo, olvídalo. Su máquina ahora con este tipo, güey. No, no, ni lo pienses, amigo. Ni lo sueñes, ni lo sueñes. En serio, te lo digo. ¡No! ¡No! Su máquina. Ay, Dios mío. Terminó ganando el bendito arcoite. No puede ser esto posible.